Bueno, buenos días a todos y bienvenidos al Bicicletero del CRAI Antonio de Uribe, de la Universidad de Sevilla. Hoy vamos a celebrar unas jornadas sobre energía y cambio climático en la universidad, creando alternativas. Esta forma parte de una serie que ya iniciamos en septiembre, que se llama el, Hacia un campus de Reina Mercedes de emisiones Cero. La, la sesión primera que tuvimos fue en septiembre y fue sobre la movilidad y el cambio climático. ¿Vale? La sesión de hoy está, bueno, toda la serie está organizada por el grupo motor del CRAI Antonio de Ulloa. Este grupo motor lo que persigue es la emergencia, crear un campo de emisiones cero, empezando por el CRAI. De este grupo motor formamos parte personal del CRAI y está coordinado por el profesor Esteban de Manuel hoy también con esta sesión queremos unirnos al día mundial de la energía este día se designó en 1949 para reducir el uso de energía fósiles y fomentar el uso de energía renovable también se persigue pues, concienciar a la población de la necesidad de hacer un uso eficiente de la energía eh, también queremos promover, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo número 7, que persigue garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. En, hoy en el programa van a participar a Alicia Valero Delgado, que es investigadora del CIRCE y profesora de la Universidad de Zaragoza. A continuación, Servando Álvarez Domínguez, que es catedrático de Ingeniería Energética de la Universidad de Sevilla y posteriormente tendrá lugar un debate. Ya ha comentado Esteban que se está emitiendo por streaming, por streaming la sesión a través del canal TV del CRAI. La sesión está siendo grabada y será, estará disponible posteriormente tanto en este canal TV como en el canal YouTube del CRAI. Entonces, damos paso a la primera ponente, Alicia Valero. Muchísimas gracias por la invitación en especial a Esteban, y bueno, espero eh, aportar una visión adicional sobre la transición energética, que creo que todavía no ha entrado el debate y, sin embargo, espero poder transmitiros de la importancia de, pues, de esta otra vertiente que hay que considerar. Entonces, mi presentación muy breve es relativa a los límites de los materiales en la transición energética. Vamos a ver cuál es la importancia de esta digamos, de, de, de este nuevo conjunto de materias primas. Desde luego, bueno, pues a través del de, eh, llamado pico del petróleo y desde luego viendo las consecuencias que está teniendo el cambio climático, pues aparecieron una serie de señales de alarma que nos alertaron a todos de que teníamos que cambiar. Y en esas estamos, queremos ir hacia nuevos modelos energéticos. Bien. Eh, pero yo me pregunto qué conlleva esa transición económica verde y aquí eh, me gustaría apuntar a esta frase que eh, la recojo de una comunicación de la Comisión Europea y creo que ha sido un hito eh, pues esta comunicación ya que por fin la Comisión Europea eh, escribe negro sobre blanco del problema tan enorme al que nos enfrentamos ¿no? y entonces dice la la enorme necesidad de recursos está sometiendo al planeta a una presión extrema y es la responsable de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero y más del 90% de la pérdida de biodiversidad y del estrés hídrico. Pero vamos a adentrarnos en qué es eso de las energías renovables o qué conllevan las energías renovables. Todos sabemos que, bueno, para ir hacia una economía verde, hacia una transición energética, necesitamos energía eólica, necesitamos energía solar fotovoltaica, necesitamos solar de alta temperatura, etcétera. Pero, algunos datos. Fijaros, por gigavatio, la energía eólica necesita en torno a 25 veces más materiales que las centrales convencionales. Pues porque un gigavatio de potencia producida convencionalmente Equivale, por ejemplo, a 200 aerogeneradores de los de nueva generación, de 5 gigavatios, 25 veces más de materiales, pero no, lo importante no solo son los materiales que son más, sino la calidad de esos materiales. Así que mientras en las convencionales pues necesitábamos hormigón, necesitábamos cobre, necesitábamos a lo mejor algo de aluminio pues resulta que en las, eh, en las renovables necesitamos otros elementos que hasta ahora no habían entrado en juego. Por ejemplo, en la eólica hablamos de disprosio, hablamos de neodimio, todos estos son eh, tierras raras de las cuales hablaremos a continuación, pero fijaros, es que la eólica, y lo he puesto así, la eólica no es el mayor problema, cuando vamos a la solar fotovoltaica, la complejidad aumenta todavía más. Y cuando vamos al vehículo eléctrico, pues ya eh, estamos empleando prácticamente la totalidad de la tabla periódica. Así que podemos afirmar hoy en día que eh, el, consumo de, eh, el consumo y la variedad de elementos químicos que estamos empleando está aumentando exponencialmente. Y pronto vamos a poder decir que nos encontramos en la era de la tabla periódica, especialmente con la cantidad y calidad de materiales que estamos de demandando. Por ejemplo, se, se pretende que vamos a demandar en torno a 2.000 millones de vehículos para el 2050 y los vehículos son auténticas minas rodantes y más todavía si se considera que van a ser eléctricos y que para las baterías, se van a necesitar una serie de elementos especialmente críticos. Voy a poneros algunos de estos elementos, en concreto, por ejemplo, las tierras raras. Las tierras raras son 17 elementos de la tabla periódica, entre las cuales se, se encuentra, por ejemplo, el neodimio o el disprosio, que como hemos comentado antes son absolutamente esenciales para los imanes permanentes de la energía eólica. Bueno, pues eh, su consumo se ha aumentado, aumentado se ha disparado, ha aumentado exponencialmente y resulta que gran parte, casi la totalidad de las eh, tierras raras las produce hoy China y las exporta. Es decir, Europa somos prácticamente al 100% totalmente dependientes de China. En el año 2011 a China se le ocurrió eh, reducir las cuotas de, de exportación de tierras raras y entonces todos los gobiernos se pusieron a temblar. ¿Por qué? Pues porque están poniendo en riesgo la, el propio desarrollo verde de los gobiernos. ¿de acuerdo? Así que eh, aparecieron lo que se denominaban los materiales críticos. Podemos ver aquí cómo en general todos los elementos de la tabla periódica están experimentando un aumento exponencial de la extracción. ¿Y esto qué conlleva? Bueno, pues si los elementos, si los materiales de, nuestra, de nuestro planeta son limitados y si no se reciclan, pues llegará un momento que igual que ha ocurrido con el petróleo y del que hemos hablado del pico del petróleo, pues vamos a afrontar los picos del cobalto, pico del paladio, pico del galio, pico del platino, del oro, del magnesio, etcétera. etcétera. Es decir, vamos a ser vulnerables no solo de ese vector energético de de, o de ese recurso fósil, sino vamos a ser tan dependientes como todos los elementos de la tabla, tabla periódica. Aquí os muestro un gráfico que, que realizamos analizando pues, la, la, los recursos que tenemos y el ritmo de producción y bueno, pues las conclusiones son de que si continuamos como estamos hasta ahora y no parece que las cosas vayan a disminuir, es posible que el pico se alcance antes del siglo XXI para gran parte de estos elementos. Y a esto hay que añadirle otro tema fundamental y es que eh, los materiales, una mina, pues al principio eh, tiene una concentración muy elevada, con lo cual la energía necesaria para extraer ese elemento es pequeña, pero a medida que van agotándose, y esto son medidas que hemos ido haciendo de multitud de minas por todo el mundo, pues lo que ocurre es, nosotros energéticos lo sabemos, esto está sometido al segundo principio de la termodinámica. Lo que nos dice es que a medida que la concentración va disminuyendo, la exergia o la energía necesaria para obtener la siguiente cantidad de mineral aumenta exponencialmente. Y resulta que la energía de eh, extracción en las minas es de carácter fósil y va a ser muy complicado eh, digamos que esa, esa energía se sustituya por energías renovables, ya que si, si habéis tenido oportunidad de ver una mina, aunque sea en televisión, veréis que eh, hay enormes camiones con un diámetro de rueda como una persona que lo que hacen es transportar eh, pues, roca estéril para llegar o para procesar la mayor cantidad posible de material y así obtener una pequeña cantidad de elemento. ¿vale? Así que con la minería van a aumentar el consumo de energía y con ello las emisiones. Entonces nos preguntamos, ¿realmente vamos a solucionar el problema? Estamos trasladando el problema de la energía fósil a un problema de minerales que no va a ser unidimensional como el pico del petróleo, sino que va a ser multidimensional. Así que podemos plantearnos si existen realmente límites a esa tercera revolución industrial o a la cuarta o a la transición energética, como se le quiera llamar. Y efectivamente, nosotros hemos hecho estudios y hemos visto pues, en base a, las, eh, pues a los escenarios que hay de transición energética y en base a la composición que existe actual y futura previsible de los aerogeneradores, de, las, eh, pues de los vehículos eléctricos, etcétera si sí va a haber suficientes reservas y recursos para poder eh, abastecer esa demanda. Bueno, pues algunas de las conclusiones son que la demanda podría ser mayor que las reservas para todos estos elementos. Fijaros, plata, cadmio, cobalto, cromo, cobre, galio, indio... Y otros más, litio. Así que suenan las alarmas. Tenemos un listado de materiales críticos para la Unión Europea que cada tres años se va actualizando. Y este, este listado pues pasó de 14 elementos críticos a la última revisión del 2020, en donde estamos hablando de 30. Es decir, que si seguimos así, al final será toda la tabla periódica crítica. Y según en el mismo estudio que he comentado antes, dice la Unión Europea, para las baterías de los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía en 2030, la Unión Europea necesitará 18 veces más de litio y 5 veces más de cobalto. Es decir, eh, están sumamente preocupados de cómo van a abordar esa hoja de ruta que tienen establecida sobre la transición ecológica. Así que no nos queda otra que... Eh, transitar esa transición ecológica con otro tipo de economía, que es la economía circular. Pero brevemente, yo creo que la economía circular ya lo conocemos, que es pues darle vueltas a los materiales y se habla mucho de reciclar. ¿no? ¿Cómo estamos actualmente? Bueno, pues aquí tenemos una tabla periódica y resulta que esos materiales que van a ser esenciales para la transición ecológica están en rojo. ¿Por qué? Porque necesitamos o sea, se, se recuperan en menos de un 1% y ni siquiera, diría yo, lo que ocurre es que se subciclan, es decir, que a lo mejor quedan diluidos en, el, en los aceros que sí que se recuperan, pero están perdiendo absolutamente toda su funcionalidad, de tal forma que tenemos que volver a introducir a esos aceros nuevos elementos frescos para diluir aquellas impurezas que a lo mejor son impurezas valiosísimas, pero que... Eh, no, nos, eh, ...no nos sirven para, digamos, las funcionalidades originales... ...para las cuales estaban diseñados. Y la tendencia de todos los productos es hacia una quimiodiversidad... ...en las nuevas tecnologías. ¿Y esto qué es? Pues que tenemos mayores número de productos con materiales... ...con mejores prestaciones, reducción en tamaño y peso... ...pero que son absolutamente imposibles hoy en día... ...con las tecnologías que tenemos, que son del siglo pasado... Reciclar funcionalmente. Tenemos una tesitura realmente complicada. Aquí te, os muestro otro, otro estudio en donde analizamos para distintos equipos ¿vale? cuál es eh, el contenido en, en términos exergéticos, pero simplemente cuál es el contenido de esos materiales que son especialmente críticos. vale Y esto en cuanto a ventas en Alemania, porque lo hicimos con, con unos colegas alemanes. ¿vale? Entonces, el mensaje es, es, es directo. Nos encontramos ante una paradoja. Las tecnologías que son más eficientes energéticamente son menos sostenibles desde un punto de vista de materiales, porque hay más materiales en una concentración imposible de reciclar y que además eh, está aumentando su número. Esto lo podemos ver claramente con el caso de, de cómo ha evolucionado la iluminación. Una bombilla eh, incandescente es 10 veces menos eficiente que un un, eh, una LED vale. sin embargo eh, esta solo contenía volframio, a lo mejor 5, aluminio y ya está pero es que una bombilla LED tiene indio, galio, arsénico, tierras raras y es absolutamente imposible reciclar los LEDs La, los tubos fluorescentes, es decir, sí se reciclan, pero no se reciclan por las tierras raras y los fósforos que contienen se recicla porque tiene mercurio, que por cierto, este mercurio no se recupera a pesar de que se obtiene en cantidades, digamos, o sea, en concentraciones absolutamente puras. Así que hoy en día la, la legislación para reciclar está más basada en no contaminar que en recuperar aquellos elementos que son especialmente críticos. Así que, de acuerdo con la energía y la termodinámica, lo siento, pero existen límites a la transición energética y existen límites a la economía circular. Por eso nosotros nos gusta llamarlo economía espiral, porque sabemos perfectamente que en cada ciclo perdemos una cantidad mayor. Unas reflexiones finales ya para terminar. Claro, ante este problema, ¿qué soluciones hay? Bueno, pues... Se nos pueden ocurrir varias, algunas las, eh, las muestro aquí. Obviamente la desmaterialización, menos es más. Hay que tratar de eliminar eh, cantidades, volúmenes. Esto es, esto es claro, por ejemplo, en, en el tema de plásticos y en el tema de, la, eh, pues de, la, de los emultorios. ¿vale? Pero ojo, porque si vamos hacia nanos, ahí nos encontramos con los topes de la reciclabilidad. Sustitución de materiales críticos por abundantes, pero de nuevo si seguimos aumentando exponencialmente al final los que son abundantes acabarán siendo críticos también. Esto es central, diseño de productos robustos, modulares y fácilmente desensamblables y tenemos que aprender de la naturaleza que no produce residuos y vive y se regenera por la acción del sol. Y algo eh, que hay que hacerlo inmediatamente, necesitamos una infraestructura metalúrgica de recuperación de materiales secundarios. Hoy por hoy solo somos capaces de recuperar el acero, el cobre, el aluminio y poco más, pero ¿qué hay del indio, qué hay del galio, del litio? Estamos muy lejos de recuperar esos materiales y, sin embargo, su crecimiento está aumentando exponencialmente y su criticidad también. Eso evitará que exportemos residuos y además evitará reducir la importación de materias primas críticas de países como China, pero por ejemplo de países cuya, eh, cuyos estándares sociales y ambientales pues son eh, muy cuestionables, como por ejemplo lo que está ocurriendo en el Congo con el coltán. Eh, soluciones legales, políticas, legislación mucho más restrictiva para la recuperación de materiales críticos, hay que legislar en términos de calidad, no de cantidad, y aquí la, lo que, los que somos termodinámicos lo sabemos bien, tenemos que limitar trabas legales y administrativas para que los residuos se conviertan en materias primas, es que están ocurriendo cosas que dices, ¿cómo puedes hablar de economía circular y estás impidiendo que todo el mercurio que se recicla de las de los eh, fluorescentes, simplemente se lleva a vertedero al final. Eso sí, bien sellado, pero se lleva a vertedero. Ya termino. ¿eh? Y luego una conciencia de reutilización y reciclado. Educación a todos los niveles. Y promoción de nuevos modelos de consumo. Es decir, hay que reducir el consumo. No podemos permitir, o sea, un consumo exponencial en un planeta limitado nos aboca al colapso hay que repensar completamente la economía, una economía del servicio, donde no es la adquisición de los productos la que prima, sino de su uso. Entonces, ojo, si la demanda sigue aumentando, no vamos a poder prescindir nunca de la minería. Y entonces aparece el efecto NIMBY. Yo no quiero una mina al lado de mi, de mi casa, pero es que si tenemos que delegar en terceros países eh, la minería, pues eso puede ocurrir efectos mucho más perniciosos. Y por otro lado, lo que no puedo permitir es no querer una mina al lado y tener que eh, actualizar mi teléfono móvil cada seis meses. ¿vale? Y tenemos que valorar adecuadamente el capital mineral. Porque actualmente, imaginaros, este es el, esta es la Basílica del Pilar. Yo he hecho una cuenta muy, muy básica de, bueno, ¿qué pasa si lo vendiese al ladrillo, al precio del ladrillo? Bueno, pues os vendería la Basílica de Pilar de Zaragoza, de mi ciudad, a dos millones de euros. Y me diríais, esto es ridículo. Pues sí, claro, es ridículo, pero eso es lo que está ocurriendo con las materias primas. Y está ocurriendo porque el PIB y otros indicadores económicos no tienen en cuenta el patrimonio que hay y las generaciones futuras, el patrimonio que hay detrás de los recursos naturales. ¿vale? Así que el patrimonio mineral debe valorarse de forma justa para crear un verdadero sentido de la, de la conservación. Están, por ejemplo, Latinoamérica y África literalmente vendiendo sus catedrales minerales que tienen y así hipotecando el futuro de sus, de sus eh, hijos. En definitiva, Evitar la dependencia de combustibles fósiles va a implicar aceptar la dependencia de materiales. Sin materiales no hay energía, pero es que sin energía tampoco hay materiales. Y las soluciones van a ser multidimensionales y muy complejas, sobre todo considerando que entran en juego los problemas tan graves eh, sociales asociados a la minería. No hay tiempo para volver a cometer los fallos del pasado. No nos lo podemos permitir. Tenemos que ir hacia una economía inspirada. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Elisa, por el esfuerzo de síntesis y la claridad de la idea. Eh... Sí, muchas gracias. Alicia, ahora damos paso a Servando Álvarez Domínguez, catedrático del Departamento de Ingeniería Energética de la Universidad de Sevilla. Adelante, Servando. Muchas gracias. Yo creo que es la primera vez en mi vida que empiezo a dar una presentación 10 minutos antes de lo que estaba previsto. Es fabuloso. Entonces, si me permitís, voy a, voy a, a compartir la, la pantalla. Gracias a vosotros. Bien, pues gracias primero por, por invitarme a, a esta sesión. La verdad es que la presentación de Alicia es, digamos, como menos inquietante, pero bueno, es muy interesante. Creo que la gente tiene que tomar conciencia de, de todas las facetas que tiene los temas en los que nos estamos moviendo y ha sido muy oportuno. Nosotros, yo voy a hablar ahora de, de, de recuperar la vida en la calle, que tiene mucha relación, digamos, con la forma de, de vivir, digamos, tradicional de, del sur de, de España, de otros países europeos y de muchas otras zonas, digamos, de, de, de muchos continentes. Entonces, el, voy a comentar en particular dos proyectos que, se están, llevando en curso, que están en curso ahora mismo en la en la ciudad de Sevilla y, y que creo que tienen bastante que aportar hacia en relación con, con el, el tema, digamos, genérico de un campo de Mercedes de emisiones Cero y en particular en, de la parte, digamos, del espacio público que, que ese campo debería de, de contener. El contenido son estos cuatro puntos y, y, y lo primero es vamos a contextualizar, digamos, el tema. Quiero empezar presentándole la isla de calor de Sevilla. Eh, ahí ven una, una, una curva de una semana, del día 14 de agosto del 19 al 20 de agosto del 19, y el, en rojo tienen una calle concreta del casco histórico, mientras que en, en azul tienen la localidad de referencia, que es La Rinconada. Es decir, la localidad rural de referencia de La Rinconada no se coge ni el aeropuerto ni Tablada por la dirección de los vientos dominantes. Es decir, una vez el aeropuerto y otra vez Tablada, ...reciben toda la isla de calor de la ciudad que está en medio. Los vientos vienen en esta dirección, no, no afectan para nada la rinconada... ...y mirando esta gráfica se ve que efectivamente los picos... ...están del orden de un par de grados eh, en el, lo que es el casco histórico... ...en relación con, el, con la zona rural circundante, mientras que de noche... ...como era de esperar, se produce diferencia entre el medio rural... ...y el medio urbano de 6-7 grados con facilidad. En este contexto, eh, hay unas implicaciones y una propuesta de intervención que están detrás de los dos proyectos que voy a comentar. Y las implicaciones bueno, el aumento del consumo de energía en refrigeración de edificios, es muy obvia, el empeoramiento de las condiciones de confort en el espacio público y el aumento del riesgo de enfermedades en población vulnerable y hay estadísticas contundentes en este sentido. Las propuestas de intervención mm, son dos, digamos, de, de largo alcance y una, digamos, factible, donde se han centrado, ha centrado los proyectos que había comentado La primera propuesta es reducir el calor antropogénico, suprimiendo, limitando, reencauzando el tráfico rodado, introduciendo movilidad eléctrica con las salvedades que ha comentado Alicia la anterior ponente. El segundo es muy limpio. Incluye en el espacio público un nuevo diseño, lo que son sumideros medioambientales de calor, constituidos por agua, fundamentalmente vegetación y ciertos tipos de pavimentos que se llaman... Cool, cool material, cool, cool pavements, de forma que hay pavimentos, digamos, que son capaces de almacenar calor sin sin por ello aumentar su temperatura y, por tanto, sin contribuir al efecto de calor. Y el núcleo, digamos, el centro de mi intervención va a estar en el tratamiento de espacios concretos dentro del espacio público. Son nuevas zonas de estancia existentes públicas o incluso público privadas. Ese es el contexto. Voy a comentar algo de los sumideros medioambientales de calor, porque todo el mundo sabe lo que son las fuentes de calor. La fuente de calor, por excelencia, es el sol. El sol está a mayor temperatura que nosotros y todo el mundo, digamos, conoce sus efectos. No está claro lo que está a menor temperatura, de forma que vamos a estudiar. Lo primero de ellos, el, el, hay una relación, digamos, que me voy, a, voy a limitarme a unos cuantos. Lo primero el terreno. El terreno está a menor temperatura que las temperaturas a las cuales queremos estar. En, en, ...en una estancia confortable. No el terreno en superficie, sino el terreno en, el terreno en profundidad. Es decir, cuando, cuando se avanzan varios metros hacia abajo... ...hay una, una, una onda que se va amortiguando... Y, ...y llega un momento que te encuentras la media anual. La media anual de Sevilla es del orden de 19 grados. De forma que en verano, cuando, cuando en el exterior hace 35-40... ...sabemos que a, a unos ciertos metros de profundidad... ...sin hablar de la capa freática, nos encontramos con algo de 19... ...y en invierno exactamente igual. El terreno, digamos, es, es verano-invierno... ...y el enfriamiento que produce por conducción, como veremos. El aire exterior de día también es un sumidero de calor. si sí, si sí, utilizamos el enfriamiento directo por evaporación... ...y el aire exterior de la noche. Es un súper sumidero, digamos, medio de calor, que puede utilizarse para enfriar por una mezcla de convección y evaporación. El cielo es tremendamente interesante y vamos a utilizar agua como el vento de almacenamiento. Todos estos temas participan, digamos, de, los, de, de la filosofía que subyace detrás de los proyectos que, que, que mencionaré. Les quiero contar el modelo de una gota de agua y no se me vayan, no se me vayan todavía, porque ahí tienen una gota de agua y aquí tienen las ecuaciones de continuidad, cantidad de movimiento de energía que rigen, digamos, cómo una gota de agua en suspensión varía de tamaño y temperatura. Vamos a ver primero cómo varía de temperatura. Aquí tenemos una gota tenemos un surtidor, la gota, digamos, empieza a subir y sea cual sea la temperatura de la gota, puede ser alta o baja, sea cual sea la temperatura de la gota, en muy poco tiempo alcanza una temperatura de equilibrio. Esa temperatura de equilibrio se llama temperatura de bulbo húmedo y es una temperatura, digamos, digamos, muy interesante. Se puede analizar viendo el diálogo ciclométrico, no le, no le aburro. Aquí tienen las temperaturas, distintas gotas, una cota idéntica a distintas temperaturas iniciales, a distinta temperatura inicial, como ven, tienen escala de tiempo, tiempo en escala logarítmica, como ven, al cabo de, yo qué sé, 0 un segundo, un segundo. Toda ella en menos de un segundo ha cogido la temperatura de bulbo húmedo. De forma que de alguna manera hay un mecanismo natural de enfriamiento, porque esta gota estaba a 308 Kelvin y se pone en 290, ha perdido pues, aproximadamente 18 grados. Esta gota ha perdido 18 grados de temperatura en muy poco tiempo. Vamos a ver cuánto tiempo dura esa gota sin desaparecer. Pues depende mucho del tamaño. Depende mucho del tamaño. Aquí tenemos gotas de 10 micras, 50, 100, 500, gotas de un milímetro. Y aquí tenemos el la variación del diámetro respecto al diámetro inicial. Y aquí tenemos tiempo. Otra vez en escala logarítmica. Hay gotas muy pequeñas, del orden de 10 micras, que desaparecen completamente en 10 elevado a menos un segundo. ...digamos, en fin, 0,1, 0,2 segundos como mucho. Gotas de aproximadamente 50 micras que desaparecen completamente en 1, 2, en 2 segundos y pico... ...y cada vez van tardando más tiempo a medida que, que el diámetro aumenta. Hay gotas, por ejemplo, de 500 micras o de un milímetro que no desaparecen. Se lanza una gota de un milímetro para arriba... La gota empieza a coger la temperatura de bulbo húmedo, como hemos visto antes, pero no desaparece porque para desapareciera tenía que estar en suspensión 10 elevado a 3 segundos. 10 elevado a 3 segundos, eso es, uh, es mucho. en ¿eh? Una hora tiene 3.600, aquí estamos hablando de 1.000 segundos, o sea que 20 minutos en suspensión, muy improbable. De forma que vamos a dividir las gotas en dos categorías, las pequeñas y las grandes, entre comillas. Las gotas pequeñas son de orden de 20 micras y estas gotas son Conocida, estas gotas salen muy pequeñas de este elemento que se llama un micronizador, un brumizador, pulverizador, o como quieran, y buf, inmediatamente, digamos, se evaporan. Este micronizador es muy conocido, lo vemos en todas las terrazas de todos los bares de Sevilla, lo que pasa es que lo que ustedes no saben es que esta figura tiene 40 años. Lo segundo es el... El, digamos, gotas digamos, en fuentes ornamentales, del orden, son grandes, del orden de un milímetro, y obviamente estas gotas suben, digamos, y bajan, y prácticamente toda la masa que sube vuelve a la fuente original. Lo que pasa es que, como hemos visto antes, vuelve más fría. Vuelve más fría. A, lo siguiente quiero contarle es el cielo. El cielo por la noche. Todo el mundo habla de un balance, desde luego, de luego, en calentamiento global, inapelable. Pero básicamente hay un balance nulo, neto. ...a nivel anual, porque la Tierra recibe radiación, recibe radiación del Sol durante todo el día... ...y el Sol está a temperatura de 5.800 Kelvin y recibe radiación en una banda de longitud de onda... ...que no entraré, pero por la noche el espacio se convierte en un sumidero, esto es una fuente clara de calor... ...y un sumidero de calor y básicamente lo que recibe se va, de forma que tenemos aquí algo, digamos, a tener mucho en cuenta que es el enfriamiento que se llama nocturno. El enfriamiento nocturno consiste en utilizar la baja temperatura del cielo por la noche para enfriar elementos que estén, digamos, en la superficie. No, no, se, no se engañen, aquí habla de 7 Kelvin, no, no, no es verdad. O sea, es cierto que esto está a 5.800 y que la radiación atraviesa la atmósfera, pero... Y la radiación de esta longitud de onda que se va hacia arriba se encuentra en medio con toda la atmósfera, con todos sus kilómetros y por lo tanto una gran parte de esa, o sea, nosotros no vemos 7 Kelvin, vemos una temperatura que ahora, digamos, les voy a, a demostrar. es un experimento simple realizado en, la, en, la, en la, la, la, la cubierta, digamos, de la escuela de ingenieros de, de, de Cartuja y… ...tenemos tres días de agosto y tenemos una plancha que está muy aislada... ...esto es un aislante XPS, yo creo que hay 20 centímetros de aislante... ...o sea que básicamente el flujo de calor hacia abajo es nulo. Esta pequeña plancha tiene unos sensores y nosotros vamos a medir la temperatura de la plancha. Al mismo tiempo hay un sensor de temperatura situado en las proximidades. Entonces miramos cómo a lo largo de tres días varía la temperatura de la plancha... ...y nos encontramos que durante el día, eso está en verde, la plancha coge 80 grados, se enfría... ...el día siguiente coge 70 y algo, se enfría, el día siguiente coge 80 y algo... ...y efectivamente esta plancha negra de día se encuentra en una temperatura muy alta... ...pero ¿qué pasa por la noche? Pues por la noche vamos a compararlo con la temperatura del aire que está pegada... ...la temperatura de la plancha se pone por debajo de la temperatura del aire... Claramente aquí, claramente aquí, claramente aquí. Luego, si no es el aire que la enfría, tiene que haber algo que lo enfríe y que esté a temperatura, digamos, más baja. Es decir, algo que esté, por ejemplo, a esta, nivel, a esta temperatura. En este punto concreto que, lo estoy, que le estoy señalando ahora, en este punto concreto, en este punto que le estoy señalando, se produce una temperatura de equilibrio. Aquí hay una temperatura de equilibrio entre el aire que le está calentando y el cielo que está abajo, que le está enfriando. Luego la temperatura del cielo está claramente por debajo de la temperatura del aire y podemos hablar perfectamente de que va a estar a unos 20 grados por abajo. Digamos que si aquí estamos en Sevilla y nos encontramos con algo del orden de 22 grados, una mínima nocturna ya muy alta, resulta que el cielo está del orden de 3 grados o 4. De forma que tenemos 20 grados de gradiente de temperatura para producir enfriamiento, que por supuesto lo vamos a utilizar. Aquí tienen un sistema de enfriamiento y calentamiento muy simple. Es un, un colector, digamos, de, de policarbonato y, y por cuyo interior circula el agua durante el día y por cuya superficie circula el agua durante la noche. Esta es la foto que nos daría y esta, cuál es el funcionamiento por la noche, obviamente la hemos tomado de día porque de noche se ve bastante menos. El agua está recirculando y se almacena en un depósito que está aquí detrás. Vamos a evaluar qué sucede durante dos días, dos días seguidos. Olvidemos el primero, el primer día, vámonos al segundo día. Vamos a fijarnos en la temperatura del depósito. La temperatura del depósito es la temperatura negra y las otras dos temperaturas las conocemos. Son el aire y el elemento, digamos, de estancamiento, el elemento, digamos, muy aislado. Vamos a fijarnos en que aquí hay cuatro horas de calentamiento y aquí hay cuatro horas de enfriamiento. Lo enfriamos a partir de la una de la tarde, y lo cal y, perdón, lo calentamos a partir de la una de la tarde y lo enfriamos a partir de las 12 de la noche. Fíjense cómo en el calentamiento la temperatura del depósito sube desde aproximadamente 30 grados hasta aproximadamente 45, es decir, yo meto el agua por el interior del colector y sube 15 grados, paro las bombas, se produce un pequeño enfriamiento, vamos bueno, pequeño, 3 o 4 grados, del agua en el depósito y vuelvo a colocar las bombas ahora circulando el agua por encima del colector, y produce un enfriamiento desde los 40 grados, los que se ha quedado, hasta una temperatura del orden de 20. Luego, efectivamente, puede bajarse 20 grados la temperatura, baja 20 grados y fíjense que sube menos. Luego, si esto yo lo reproduzco varias veces y lo hago bien, puedo tener una temperatura en el depósito, muy baja, debido al efecto combinado de la radiación con el cielo, que ya le he comentado, y del efecto evaporativo que este agua, digamos, tiene cuando está en contacto con el aire, por otro. Vamos a hablar de estos dos proyectos que tienen de nombre Cartuja Canat y Life Water Cool. Creo que Cartuja Canat es junto, pero bueno, no me hagan mucho caso. Vamos a ver el objetivo del proyecto vamos a desarrollar productos, metodologías, herramientas e indicadores que permitan el desarrollo de medidas relacionadas con la utilización socialmente eficaz del espacio público. Esta utilización se va a realizar incorporando medidas de control climático y mediante el rediseño de zonas de paso y estancia del entorno urbano cuando se vayan a cometer las mismas actuaciones de rehabilitación o restauración. Es decir, la jugada es que con mucha frecuencia se acometen actividades en, en, el, ...en el espacio público y el hecho de que se acometan, por ejemplo, sustitución de una red de alcantarillado o, o, digamos, temas vinculados con, con fibra óptica, o, etcétera, se, digamos esa intervención en la que aprovechamos para, digamos, revisitar las zonas en las que, la que estamos trabajando y el potencial de las mismas. De forma que esas zonas tienen una funcionalidad que se va a mantener, se va a ampliar se va a ampliar sustancialmente su periodo de uso mediante un tratamiento microclimático y para eso se van a usar soluciones basadas en la naturaleza, que son las que le he comentado en las, transparencias, en las transparencias anteriores. El tratamiento microclimático es antiquísimo. Está, estás, en la transparencia que están viendo en este momento es del año 1989. Entonces... Las estrategias no han cambiado. Conceptualmente, las tecnologías han cambiado radicalmente. Lo que hay que hacer para controlar climáticamente un espacio abierto es, por orden, controlar la radiación solar y hacer, digamos, que haya alrededor de la zona ocupada superficie a baja temperatura y, finalmente, y, y únicamente cuando se han hecho las dos anteriores, reducir la temperatura e invertir, digamos, lo que se llama el intercambio convectivo Bueno, pues hay una serie de técnicas específicas que, que, que están presentes siempre, están presentes de toda la vida, lo que van cambiando es la manera, digamos, de, de implementarse. El primer proyecto, el que tienen ahora mismo en la pantalla, se llama Cartuja Canat, y efectivamente era junto, me lo tenía, y, eh, digamos, el, el, el subtítulo es Recuperando la vida en la calle en un mundo cambiante climáticamente. El de Ayuntamiento de Sevilla, el coordinador principal, y ahí trabajan en la CESA, la Universidad, el Parque Tecnológico, la agencia de Urbanismo, el Instituto roja y Nueva la Tiene muchas cosas este proyecto, pero sobre todo tiene un piloto. Bueno, sobre todo, depende de, de, de quién hable, pero un, un aspecto, digamos, importante del proyecto es un piloto que se produce en la avenida Tomalba Edison con UV, situada en el, en el parque, en Cartuja, y… ...y digamos lo que era la antigua avenida 1 o avenida del agua de, del recinto de la Expo 92. Se utilizan para este piloto en un anfiteatro que existe y que se re rehabilita... ...un acueducto que existe y que se reutiliza y un zoco que no existe y que se diseña, digamos, desde cero. Aquí tienen, aquí tienen un aspecto de cómo queda el zoco... Eh, eh, cuyo uso es, digamos, a decidir, pero en gran medida. Es un uso, digamos, con una, un espacio diáfano que puede compartimentarse en, en múltiples funcionalidades y puede dividirse entre cuatro, seis, ocho, fin. se han estudiado eh, varias posibilidades y, por lo tanto, varios, varios usos potenciales desde clases, conferencias, eh, exposiciones, etcétera. Les voy a hablar de la joya de la corona que da, que da título al, al proyecto, son los canats. Los canats era un sistema de almacenamiento de agua fría y posterior enfriamiento de aire y, y aquí tienen ustedes básicamente el esquema. Hay agua, digamos, subterránea y mediante un fenómeno natural, puede ser por el efecto Venturi o puede ser por un tiro o por varias cosas, digamos, se produce un movimiento ...de aire caliente, aquí la flecha roja, esta figura no es mía, no tengo la referencia, va enfriándose y ese aire frío, digamos, aparece en el, en el interior del edificio, en este caso en el sótano en particular, que está enfriado. Por cierto, error, digamos, el sótano va a estar enfriado en cualquier caso, si esto está sumergido, si esto está bajo tierra y se ve que está bajo tierra, este sótano en sí mismo tendría una temperatura suficientemente baja, pero bueno, le apoyamos, le apoyamos con el con el canal. Aquí tienen dos canales reales, dos canales reales, y entonces nosotros reutilizamos, revisitamos la idea. Estos canales no se pueden poner, porque estos canales necesitan para que realmente haya un efecto sensible en la, en la temperatura del agua del orden de 250 metros. Del orden de 250 metros. Nosotros no teníamos en nuestro piloto 250 metros y nadie los va a tener. Por lo tanto, hemos como hemos dicho, reinterpretado el concepto y entonces el canal existe, el agua fría no la, no la enfría, digamos, el hecho de que venga de una corriente subterránea, sino que se enfría, digamos, durante cada noche. Utilizando lo mismo que le he contado del pequeño depósito de 500 litros que aparecía en la, en la parte, eh, digamos, en el experimento que le mencionaba antes, lo que pasa es que esto no es un depósito de 500 litros, son dos. Canat, digamos, de 140 metros cúbicos, 70 metros cúbicos cada uno. La idea es, digamos, premiar la transmisión de calor haciendo que la velocidad del aire sea mucho mayor de lo que aquí era, aquí es muy pequeña, y segundo, haciendo que el área de transferencia sea mucho mayor. Entonces, eso lo hemos hecho colocando conductos, conductos enterrados o bien conductos sumergidos. Dentro de la propia masa de agua. Esta idea es del principio del proyecto y esta es cómo se ha materializado el edificio que le he mencionado. Viene a su, a, a, en, en, en sus dos caras mayores. Tienen estos canat, aquí no se ven, son sumergidos, subterráneos. Claro, estos dos grandes depósitos que aquí ven en sección. Esta es la forma del, del, del depósito, del depósito enterrado, del canat y. Uh, y, como ven, están los, los conductos enterrados, digamos, y los conductos sumergidos. De forma que el fenómeno es el que ustedes pueden imaginar. De noche, y aquí tienen los órdenes de magnitud, se enfría el agua de 25 a 19 grados. Cada noche empieza con agua 25, suponiendo que se ha usado, y acaba con agua 19. Si no se usa todos los días, vamos a bajar aún más claramente la temperatura. Y eso es de noche. Y durante el día, los 150 metros cúbicos, ...de agua a 19 grados, porque si empieza el día... ...se utiliza para enfriar el aire. De hecho, el aire que pasa a través de los conductos... ...que tiene un gasto másico, volumétrico, perdón... ...de 48.600 metros cúbicos hora. Y eso es, ese aire, digamos, se enfría... ...y es el aire que se va lanzando, no les cuento detalle... ...pero se lanza, por ejemplo, a través de las gradas... ...se lanza en el espacio a El segundo proyecto... Es el, el Life Water cool y, y está en hecha, está el Ayuntamiento de la Universidad F Verde y S2, que es una empresa, digamos, de Sevilla. Y hay, oh, digamos, cuatro pilotos que están básicamente localizados en, en, en la confluencia entre las dos calles, y la confluencia del de doctor Jiménez Díaz y Manuel Villalobos. Y la, la calle, básicamente, es una prolongación de la avenida de La Cruz Roja y aquí tienen estas dos calles que se están rehabilitando y hay cuatro Intervenciones, una de muy corta duración eh, las marquesinas de parada de autobuses, otra es de media duración, el patio de juego del colegio, y dos de larga duración en el parque y en la plaza. El objetivo particular de este proyecto, porque comparte con el otro las tecnologías, pero no el, la materialización formal de las mismas, es el diseño de soluciones modulares, escalables y dinámicas de mobiliario urbano, de mobiliario urbano, que se puedan adaptar a zonas de estancia de corta, media y larga duración. Corta duración es del orden de 10 minutos, con suerte el autobús viene en 10 minutos, media duración es menor de una hora y larga duración es, pues, de, de, menor de media hora, perdón, y larga duración, pues, entre media hora y tres cuartos, media hora y una hora, o más. Y estas soluciones modulares incluyen elementos de confinamiento, de control solar, de superficie fría o caliente, de producción y distribución de aire frío y de producción de energía eléctrica vía fotovoltaica, de forma que este es el reto, eh, estas son algunas ideas de cómo puede ser, no son ninguna de ellas pertenece a trabajo nuestro. bueno, esto sí, esto no es un trabajo nuestro, pero esto de aquí este aquí que está aquí escondido soy yo, es decir, es una, vamos, bueno, no estoy escondido, estoy en un, en un restaurante. Y ahí tenemos, digamos, principios sobre los cuales se van a basar, digamos, la, la, los conceptos que hemos planteado antes. Este, esta parte ha empezado ahora mismo, de hecho, el, el desarrollo de esos componentes, eh, empieza creo que formalmente la semana que viene, pero ya hay una parte importante avanzada, y era producción y almacenamiento de agua fría. Utilizando el, el edificio A del colegio que está anexo, la parte superior de ese colegio se usa como disipador. Y utilizamos disipadores, que, y el disipador es una variante del que hemos dicho anteriormente, donde el agua digamos, va en una especie de película descendente sobre los paneles fotovoltaicos forma que hay que coger bien el ángulo, hay que ver bien los caudales, pero se consigue una película con unas características tales que produce el enfriamiento equivalente o incluso superior al que le he comentado antes del experimento que hicimos, que, que, que le he contado. El agua se almacena, en este caso no se almacena en, en canats, aunque hubo una idea original de almacenar en Canat, pero... O Se no unos depósitos, que es lo que les estoy contando, y no tenemos 140 metros cúbicos, tenemos 50 metros cúbicos, que alimentan a los cuatro espacios que les he contado, al colegio, al parque, a la plaza y a la marquesina. De forma que les voy a contar el único que tenemos desarrollado hasta la fecha, que es la zona de estancia de larga duración que hay en la plaza. La estrategia de condicionamiento es una cobertura temporal para protección solar hasta que el arbolado alcance el tamaño idóneo, es decir, hay... Arbolado en la plaza, mucho arbolado, pero el arbolado, como todo el mundo sabe, tarda en crecer. De forma que mientras alcanza el tamaño adecuado, vamos, se va a crear una cobertura temporal utilizando los lo elementos, digamos, de mobiliario urbano que se van a desarrollar en un paquete de trabajo complementario que ya le he comentado. Hay una estrategia de confinamiento sutilísima que le voy a contar y preenfriamiento de aire, y hay una estrategia de Producción y distribución de aire frío utilizando el banco como L, y ahora sustituyo la M por aquí, como elemento para incremento de aire, utilizando el agua de los tanques que le comentaba antes. De forma que esta es la plaza, esta es la plaza en la confluencia de las dos calles que le he mencionado, esto tiene alrededor de mil metros cuadrados, y aquí aparece, digamos, la fuente y aquí aparece la dirección del viento. Este diseño es de, del estudio de la arquitecta Sevillana Isabel Rus. Y, y sobre él sobre él y en colaboración con ella hemos desarrollado el digamos el, la zona digamos de larga duración que constituye el primer elemento el primer producto digamos, terminal del proyecto el aire viene por aquí aquí tenemos la fuente y esta y aquí tenemos un banco esto de aquí es ser una serpiente es un banco aquí tenemos digamos la zona acondicionar y como ustedes pueden ver esto va a estar completamente cubierto de vegetación que es una sombra de muchísima calidad cuando, cuando pasen no sé digamos 10 12 años esta es la pinta que va a tener que va a tener esto cuando pase el tiempo pero nosotros ya empezamos a trabajar en esta zona porque la fuente las características de la fuente es las que proporcionan la clave del confinamiento entonces, fíjense que el aire viene por aquí, el aire viene por aquí, fíjense por aquí abajo, el aire viene por aquí, se encuentra con la fuente, quizás esto no se ve bien, nosotros lo ampliamos ahora mismo, se encuentra con la fuente, aquí está la fuente y se va para arriba, de forma que queda una zona no estanca, aquí un vórtice, hay una recirculación, se conoce perfectamente digamos el mecanismo, pero deja una zona bastante protegida, como lo, la tisera de las motos y una, una, un tema aerodinámico muy conocido. De forma que el confinamiento que se produce no tiene nada que ver con el confinamiento que hemos visto en, el, en los apartados anteriores. Fíjense que aquí el confinamiento es por depresión, es decir, el aire exterior no entra aquí a saco, por decirlo de una manera, digamos, entendible, porque esto está deprimido y el aire coge, no le da tiempo y se va. Y tampoco entraba a saco en el anfiteatro, en el anfiteatro que no se ve aquí, pero también está deprimido. Este confinamiento deprimido... Tiene sentido cuando se hace una intervención seria, cuando es, digamos, obra nueva, entre comillas, pero nunca se puede hacer, no se puede hacer en general, en, un, en, una, en una situación como un espacio urbano existente en el cual quieres crear zonas, digamos, de, de clima controlado. Este confinamiento es sutilísimo, el aire viene por aquí y resulta que efectivamente tiene una protección importantísima que reduce, pues no sé, prácticamente a la… ...al 2%, al 3% la cantidad de aire que entraría si no estuviera la fuente. En el interior del banco, en el interior del banco hay un... un ...en el interior del banco está la, el sistema de tratamiento de aire. O sea, hay dos, dos esquinas, el banco tiene dos esquinas, aquí hay dos modelos, pues solo se va a coger uno de ellos... ...y en, esto, en estos dos elementos, digamos, terminales, se introduce unidad de tratamiento de aire. El aire entra por aquí, por la esquina del banco atraviesa un filtro, pasa por una unidad de, que, enfría, que enfría el aire, puesto que tenemos agua fría procedente de los tanques, que le he comentado, y el, el resultado se cede, digamos, al espacio, como, como le he comentado, en una rejilla situada alrededor del banco. Es decir, el banco se le ha cambiado ligerísimamente el ancho eh, y la altura, ligerísimamente, él tenía dos alturas, en cualquier caso, el banco en el diseño original, donde aparecían... Eh, altura, digamos, para que se sentaran adultos y donde, para que se sentaran niños. Y aquí tienen el resultado del de, de paquete entero. Eh, el aire venía por aquí, pasaba y se iba. Una parte, aquí hay un sistema, digamos, de, de micronización en la cúspide, digamos, de la de la fuente. Y aquí tienen ustedes la inyección de aire frío. Y el resultado es que en la zona identificada, que tiene 250 metros cuadrados, la temperatura es del orden de 30 grados. De 30 grados, está mejor aquí que claramente que aquí, pero aquí tienen, digamos, la escala de temperatura y es 30 grados cuando fuera hay 37. De forma que nosotros hemos producido una zona de clima controlado, tiene el control solar, no hay motivo para que las temperaturas superficiales estén sean altas, puesto que las de los árboles no se van a calentar en ningún caso, porque el árbol se autocontrola por, por, por, por, por transpiración, el suelo está a baja temperatura porque está protegido todo el día y, por lo tanto, lo único que nos quedaba era enfriar el aire y lo hemos enfriado utilizando el agua fría de los estanques que a su vez se produjo en, el, en, la, parte, en la cubierta del colegio adyacente y a, utilizando una energía eléctrica que también se ha producido en la misma cubierta del colegio adyacente y utilizando el mismo tipo de elementos, salvo que con un fin diferente. Quiero terminar contando algunas conclusiones, pero antes les, les quiero decir que sea cual sea la zona la zona del casco histórico que que ustedes identifiquen, siempre habrá un edificio, digamos, de uso público, siempre habrá un colegio, siempre habrá un centro de salud, siempre habrá un, un mercado, siempre habrá algo, digamos, que permita la utilización, digamos, esa producción de aire frío y siempre habrá espacio alrededor muy mejorable. Digamos que este paquete que se ha identificado se podía haber visto en muchas otras parcelas, digamos, de, del casco histórico que hubiéramos, que hubiéramos identificado. Es decir, es algo que se puede replicar, es algo que no es específico y graciable, digamos, por esta combinación de elementos. Siempre hay un parque, siempre hay una plaza, desde luego hay paradas de autobuses y hay patios de colegio y hay zonas equivalentes. Mis conclusiones son que, que es fundamental la reconversión de, del espacio urbano. Hoy, fundamentalmente, está destinado a la movilidad. El, el peatón, el ciudadano, ha perdido completamente el protagonismo y esa reconversión pues se trata de dedicarlo a otro uso y compatible con los derechos ciudadanos de forma que las calles se conviertan en un lugar de convivencia. El eje motor de los dos proyectos que mencionaba es contribuir a que aquello, esto que está muy bien contarlo, se convierta en una realidad y la propuesta en síntesis el desarrollo de intervenciones poco intrusivas en el planeamiento urbano. Esto, esto es clave. Esto de poco intrusiva es clave porque, porque si son intrusivas no se van a hacer, sencillamente. Entonces, esto sí es fácil. Todas las intervenciones que se han hecho son susceptibles económicamente y, digamos, en cuanto a la afección a la movilidad durante el tiempo de ejecución es mínima y, por lo tanto, es, es digamos, a mi juicio, a nuestro juicio, algo, digamos, que garantiza la replicabilidad si hay, digamos, voluntad para hacerlo. Esas intervenciones van a garantizar o van a Mejorar claramente el confort del espacio público a través de control de ruido, calidad de aire y confort térmico y van a ser atractores del espacio público porque en ella se pueden implantar esos servicios básicos para residentes, complementados esa atracción con la presencia de verde urbano. En los momentos actuales de la pandemia de COVID-19, la idea es que una mayor fuerza por cuanto se están planteando en todos los sitios del mundo, ahora sí, actividades en espacios exteriores que sustituyan las que normalmente se realizaban, muchas de las cuales se realizaban en espacios cerrados y que no tienen por qué durante muchísima por lo tanto, una parte de la época del año. Finalmente, esto es emocional, el proyecto constituye una continuación de los trabajos de control climático que comenzaron, como digo, de la ESPAN 22, ampliando y actualizando los conceptos y procedimientos que se llevaron a cabo en el trabajo original. No se pierde el espíritu de trabajo y los más de 30 años transcurridos desde entonces han permitido incorporar TICs, en aspectos como sensorización remota, inteligencia artificial, gestión óptima de instalaciones, usando control de presencia, preferencia de usuarios, predicción climática, etcétera, e incorporando componentes nuevos, como es control solar variable, disipación de todo hacia el cielo, disipación hacia el terreno, con regeneraciones evaporativa, almacenamiento de canal o producción de energía solar. Nada de lo que le he comentado y es una muestra pequeña apareció en aquellos momentos. Muy bien, es eh, tiempo de terminar y, y nada más. Muchísimas gracias por. Lo que espero ha sido su atención, cuando pues tengo la oportunidad de verles personalmente. Muchas gracias, Hermando. Muy interesantes las dos ponencias. Eh, Empezamos con el debate, Esteban, y la presentación del plan del CRAI. Sí. Un momentito. ¿Se ve bien la presentación? Sí. Sí. Vale, muy bien. Bueno, yo voy a, a introducir un poquito el tema de cómo hemos eh, empezado a plantear la, la comunidad energética de, del campus de Reina Mercedes, empezando con un grupo motor en, en el CRAI y con la aspiración de que, como ha dicho antes Carmen en la presentación de la jornada, el campus de Reina Mercedes pueda cumplir el objetivo que ha suscrito la Universidad de Sevilla de ser un campus ...de emisiones cero de aquí a 2030. ¿no? Objetivo que es muy ambicioso y que es complejo y difícil de conseguir en tan poco tiempo eh, y que requiere eh, cambios disruptivos, como vamos a tratar de, de demostrar. ¿no? Eh, el panel de cambio climático de, de Naciones Unidas nos dio la voz de alarma en 2019, dejando obsoletos los compromisos de la cumbre de París de 2015 y cuestionando eh, los objetivos de desarrollo sostenible que siguen basados en el crecimiento del de consumo de materiales y de energía eh, la primera conferencia de Alicia Valero pues, nos hace ver que esos supuestos pues, pues son eh, débiles, ¿no? este, y, y que la propia eh, Unión Europea está preocupada en estos momentos para ver cómo puede seguir creciendo y al mismo tiempo pues no seguir demandando más consumo de energía y de materiales, eh, eh, partiendo de la situación en la que estamos en cuanto a economía circular de esos materiales secundarios que nos ha avisado antes eh, Alicia. Por tanto, eh, esto lo, lo, lo transmito como primer toque de atención porque estamos en una situación en la que a nivel de gobierno, a nivel de sociedad, no tenemos conciencia de la situación de emergencia en la que estamos. Y, de hecho, pues la universidad y el ayuntamiento han declarado la emergencia climática, pero no hemos visto que se esté actuando hasta ahora todavía en consonancia. ¿no? Por tanto, eh, lo que voy a contar ahora es una iniciativa que parte de abajo arriba, eh, que parte de eh, la comunidad universitaria preocupada por este tema y que, bueno, hemos visto que si quisiéramos cumplir este objetivo en el campus de emisiones cero, hay una componente que tiene que ver con el consumo de energía de los edificios, que es el tema en el que nos vamos a centrar hoy, pero hay otra. Otro muy importante, que no depende solo de la universidad, porque depende de infraestructura de transporte público metropolitano, puesto que a la universidad acuden todos los días personas… De todo el área metropolitana para trabajar y para estudiar y que no tienen a día de hoy alternativas al coche. ¿no? Eh, esos cambios disruptivos que nos plantea la comunidad climática y que tienen que ver con todo, ¿no? con, tienen que ver, decía antes Alicia, con la economía, ¿no? darle la vuelta al modelo económico, eh, a mí me gusta mucho la expresión, diría, hacia una economía espiral. ¿no? Bueno, pues eh, tiene que ver con el, cómo nos movemos, tiene que ver cómo nos alimentamos, tiene que ver con cómo producimos y generamos energía. Hoy nos vamos a centrar en esto, pero es darle la vuelta, como muestra este dibujo de uno de mis estudiantes, a la ciudad que tenemos. Una ciudad que debe, eh, como muestra ahí la imagen, tener edificios que produzcan su propia energía en proximidad, que debe tener un espacio público eh, confortable, adaptado al cambio climático y donde la prioridad sea para el transporte público, la bicicleta y el peatón. Es darle la vuelta al, al reparto de espacio público y a la prioridad que actualmente tiene en él el coche, tanto como… Eh, eh, en, ...en vehículo que se mueve como, como vehículo que ocupa espacio público cuando está aparcado, ¿no? Y, bueno, para partir de esto tenemos antecedentes. Eh, hay países que tienen la mitad de sol que España, que empezaron a plantear las comunidades energéticas hace 30 años... ...como el caso de Bauwan, ¿no? Cuando uno viaja a Alemania y, y ve que las granjas tienen paneles solares... ...que las industrias tienen paneles solares, que los barrios tienen paneles solares teniendo la mitad de horas de sol que nosotros, se pregunta qué es lo que pasa en, en España, que somos ricos en sol, que tenemos un parque tecnológico que es puntero en tecnología solar, que tuvimos empresas punteras en energía termosolar y fotovoltaica hay un tejido empresarial fantástico, y que en 2012 decidimos eh, hacer un veto al sol, el, lo que se llamó el impuesto al sol, que fue, fundamentalmente fue poner barreras administrativas a la transición energética, y hemos perdido 10 años que son muy valiosos a la luz de lo que nos ha dicho Alicia, porque… Esta transición energética hay que hacerla mientras todavía tengamos un petróleo barato, porque conforme va avanzando el pico del petróleo y vamos teniendo menor disponibilidad de recursos, va a ser cada vez más difícil hacerlo. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad para empujar a las instituciones en este sentido? De esto va la gestión social de la energía y de esto van las comunidades energéticas. Tenemos ahora un marco eh, legislativo mucho más favorable, que se empezó a construir en 2018 y, sobre todo, a partir de 2019, que por primera vez permite el autoconsumo colectivo. Conservando, estuvimos trabajando en un proyecto de barrio en transición para haber hecho un efecto demostrativo, no en un espacio no habitado, un espacio que no es... Un barrio de la ciudad como es la Cartuja, sino en un barrio habitado de iniciativa social como era el, el caso de, de Alcosa. Eh, no pudimos, hicimos los números, Servando hizo los números y era posible, combinando rehabilitación de edificios y poniendo placas en los techos, que se consiguiera el autoconsumo o el balance neto en ese barrio, pero no pudimos avanzar por las barreras legislativas que tenía en aquel momento el desarrollo del autoconsumo comunitario y porque tampoco ha tenido apoyo público el proyecto. ¿no? Ha habido declaraciones Normales, ...pero no se han dado ningún paso en esta dirección desde 2015. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para eh, impulsar esto? ¿Qué son esas comunidades energéticas que estamos tratando de construir en Sevilla? Eh, significativamente en el campus de Reina Mercedes y también en el barrio de Torro Blanca, como ahora daremos una pincelada. Bueno, pues significa eh, generar una comunidad de habitantes de un espacio, de trabajadores de un espacio que deciden tomar la iniciativa para tomar medidas tanto de ahorro de energía como de autoproducción de energía y hacer de esto un proceso, además, educativo. Es decir, que no se trata solamente de un cambio tecnológico, sino que se trata de un cambio cultural. Bien. Eh... Para avanzar en este sentido, pues eh, lo, lo que, bueno, eh, perdón, iba a, a mostrar eh, en esta diapositiva, pues cómo ya hay un grupo eh, que es el que está impulsando esto en Sevilla, que es el grupo local de la Cooperativa de Productores y Consumidores de Energía de Son Energía, que eh, tiene eh, en su haber la experiencia de haber hecho, pues por iniciativa colectiva, huertos solares y que tiene ahora la oportunidad de que esos huertos solares, en vez de estar en el campo, estén en los techos de los edificios, ¿no? Ese es el reto un poco que estamos tratando de alcanzar. Y, bueno, para que esto sea posible, pues hay que empezar por estudiar de dónde partimos, ¿no? Hoy vamos a mostrar eh, los datos que tenemos de, para un primer diagnóstico del consumo de energía en los edificios del campus de Reina Mercedes, eh, habría que plantear medidas de ahorro de energía, de eficiencia de energía. Ya está trabajando eh, el servicio de infraestructura de la universidad desde hace muchos años en hacer edificios más eficientes y vamos a ver cómo ahora que es posible pues se puede dar un salto eh, pasando a empezar a producir buena parte de la energía que consume el campus. Pero todo esto lo planteamos en el marco de eh, lo que entendemos que es la escalera de la transición energética que tiene que empezar siempre por informar sobre un tema que resulta muy lejano y difícil de entender para la ciudadanía. ¿no? Hemos visto un ejemplo ahora con la subida que han tenido las tarifas eléctricas en el mes de enero y que la gente no entendía. ¿Por qué? Porque es que el mercado eléctrico es muy enrevesado, está eh, realizado para favorecer intereses de las empresas suministradoras, las grandes empresas suministradoras de energía y no están pensando en el consumidor. ¿no? Pero es muy difícil entender eso y es muy difícil explicar eso. Eh, sin embargo, es sencillo explicar a las personas, a las familias, cómo podemos eh, tomar medidas de ahorro, que algunas de ellas son recuperar hábitos que teníamos nuestros mayores, de, aprovechando de manera popular esos conocimientos que antes nos ha mostrado observando es decir, pues aprendiendo a qué hora eh, se puede aprovechar para ventilar a qué hora hay que protegerse del sol eh, por supuesto, gestionando mejor eh, la iluminación natural y no encender las luces cuando podemos aprovechar de ellas eh, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay una serie de medidas, Son Energía está trabajando eh, en este sentido eh, divulgando medidas de ahorro energético y bueno, eh, las, las primeras comunidades que han empezado a dar en este sentido, nos dicen que en un año se pueden conseguir objetivos de ahorro de entre un 10 y un 15% sin hacer ninguna inversión. Por tanto, hay este tipo de medidas que son de gestión social, que son de sensibilización, nos interesan mucho. ¿no? Pero luego también la gente puede aprender a darle la vuelta a la factura. Eléctrica y ver cuál es la huella de carbono de la compañía que tiene contratada. ¿no? Eh, son energías, si se le da la vuelta, el 100% es energía renovable certificada, buena parte de ella producida por la propia cooperativa. ¿no? El objetivo de la cooperativa es seguir creciendo en ese sentido. Por otra parte, eh, y, y hay eh, un reto a nivel europeo que España tiene que asumir, la mitad de los edificios de España no son eficientes energéticamente, estamos hablando de un reto descomunal, pero es que desde 2010 el Gobierno tiene sobre la mesa un macroplan que demuestra que la inversión en rehabilitación energética tiene retorno económico que es viable y se podría haber estado desde 2010 hasta 2020 eh, cumpliendo un plan de inversiones masivas que, que eh, solo falta que hay alguna autoridad que en un momento dado eh, las quiera poner sobre la mesa. ¿no? Eh, ahora mismo van a salir eh, subvenciones para rehabilitación de edificios, el campus se puede acoger a ellas, los edificios del barrio próximos, que también los más antiguos son muy ineficientes energéticamente, también lo podrían hacer y habría que empezar por informar a la población. Y, por último, el tema del autoconsumo, aunque, como planteo en esta diapositiva, puede ser la última medida o puede ser una medida dentro del proceso sí si, eh, la aprovechamos, por una parte, para que tenga un carácter pedagógico, demostrativo, para empezar a producir ahorros eh, también y que ese ahorro pueda luego reinvertirse en medidas de ahorro y eficiencia. Bueno, eh, hace aproximadamente un año empezamos la primera comunidad energética en el barrio de Torreblanca, eh, en torno a dos centros educativos del barrio, dos colegios del barrio, eh, también en torno al centro de servicios sociales y el centro cívico del barrio, cuatro edificios públicos implicados donde se podrían aplicar estas medidas piloto que, que he expuesto antes Servando para condicionar los espacios públicos que tienen alrededor y que eh, con las que estamos trabajando, diseñando caminos escolares, hemos empezado a trabajar desde ahí. ...desde cómo cambiando los hábitos de ir a los colegios se puede empezar a ahorrar energía... ...y ahora estamos, hemos recibido una donación de paneles y estamos viendo cómo empezamos a producir energía... ...tenemos 422 paneles que queremos empezar a poner en marcha en las experiencias pilotos. ¿no? Estos procesos de construcción de comunidad energética desde la gestión social de la energía... Decimos que se pueden empezar de abajo arriba o de arriba abajo. ¿no? De arriba abajo sería si el rector de la universidad con el servicio de infraestructura hubiera tomado la decisión de hacerlo y estuviera llamando a la comunidad universitaria para hacerlo. En este caso es al revés, pero se puede construir así también. Es decir, desde la comunidad con asistencia técnica estamos haciendo el diagnóstico y vamos a presentar propuestas al rector y el rector es quien en última instancia tiene que dar el visto bueno e impulsar la iniciativa. ¿no? Cuando hagamos eso, habremos cerrado lo que llamamos el triángulo de la producción y gestión social de la energía. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues acumulando el conocimiento que tienen, en este caso, los técnicos que van a hablar a continuación, Sisto Martín y María Dolores Vélez, de la empresa eh, de servicios energéticos Cactus E2, ¿no? eh, para eh, llevarle una decisión al rector que pueda sopesar y que vea que a coste muy reducido o nulo puede empezar a ahorrar la factura energética y puede empezar a acercarse eh, a, al compromiso que ha adquirido de que el campus sea de consumo nulo, ¿no? Bueno, eh, no voy a entrar en detalles, pero todo esto desde el punto de vista de la gestión social del hábitat, que es la especialidad de nuestro grupo de investigación, el grupo ADICI de la Universidad de Sevilla, pues pasa por diseñar hojas de ruta y pasa por activar procesos espirales parecido a los que antes hablaba Alicia, pero espirales de transformación que impulsen el cambio, desde las acciones piloto demostrativas eh, hasta acciones más generalizadas. Si estamos hablando del campus de René Mercedes, el piloto era el CRAI, ¿no? que, que el CRAI iluminara el camino. Si estamos hablando de Sevilla, que Torre Blanca ilumine el camino y que el objetivo tiene que ser pues que toda la ciudad de Sevilla, eh, barrio a barrio, campus a campus, consiga eh, seguir este camino. Bueno, pues lo voy a dejar aquí porque no quiero extenderme más. Quiero dar la palabra a continuación a Sisto Martín, ingeniero profesor de instituto recientemente jubilado y que está colaborando con el grupo motor eh, analizando los datos de consumo del CRAI, Nos va a presentar una primera tabla de análisis de consumo y a continuación le voy a pasar la palabra a Alicia Valero, que nos va a presentar las conclusiones del primer estudio preliminar que ha hecho sobre estos mismos datos para, facilitados por el servicio de infraestructura de la Universidad de Sevilla, para eh, ver eh, qué capacidad de autoconsumo eh, podríamos tener ahora y cómo podríamos hacer hacerlo Y que sea viable económicamente. Quiero agradecer, antes de pasar la palabra, pues tanto a Alicia como… Eh, eh, y Servando pues, eh, las dos conferencias que nos han dado, que creo que son fundamentales de, de, que, que se produzcan en la universidad, para que la universidad eh, dé elementos de reflexión eh, a, tanto a los órganos de gobierno de la propia universidad como a la sociedad, para eh, saber dónde estamos, qué soluciones tenemos para resolver los problemas que tenemos, que hay que hacer en muy poco tiempo y para que se siga este camino pues que, que antes ha ilustrado observando que estamos planteando nosotros también aquí, de hacer pilotos que se vea que funcionan y a partir de ahí escalarlo rápidamente. Bueno, pues sin más, eh, le voy a pasar la palabra a Sisto, voy a dejar de compartir eh, presentación y, y bueno, vamos a ver un poco la suya, ¿no? el, el resumen que nos plantea eh, Sisto de, de su primer análisis. Sisto, cuando quieras. Los técnicos de, de mantenimiento de infraestructura del campo de la Mercedes nos han pasado los consumos eléctricos, tanto de CRAI como el resto de facultades y centros que allí están. Ahora mismo eh, hemos analizado, estamos intentando analizar eh, y caracterizar cómo son los consumos para ver ...en qué medida se pueden reducir, por una parte, los costes... ...y esos costes eh, utilizar para otras cosas, y optimizar potencia, etcétera... Y, ...y por otra parte, pues ver qué viabilidad tendrían unas instalaciones fotovoltaicas... ...y qué porcentaje del consumo se podría cubrir de esa manera y demás, ¿no? Con independencia de que efectivamente, pues hay que hacer otro tipo de medidas de error energético. No sabemos hasta qué punto, eh, por ejemplo, el, el tema de las luminarias ya se han pasado a leer o no... Eh, no sabemos hasta qué punto los sistemas de climatización, que seguramente son los que más consumen, pues est están optimizados o, o tienen carencia, etcétera, ¿no? Pero en principio, bueno, pues eh, lo que yo he hecho ha sido o lo que estoy intentando hacer es eh, caracterizar y conocer el consumo eléctrico para, para actuar sobre él. Eh, no sé si se ve... A ver... En el caso del CRAI, bueno, pues creo que ahí se ve, ¿no? Eh, consume al cabo del año medio millón de de kilovatios hora, y lo reparte prácticamente en los tres periodos punta, valle y llano, ¿no? que serían los, los, los centrales del día, el 35%, los nocturnos, que es el, el valle, otro 35%, y entre medias, el llano, el 30%. La posible, en función solamente, teniendo en cuenta la, la disponibilidad de los tejados, pues cabría una instalación fotovoltaica de 85-80 kilovatios, que podría producir eh, una cantidad de electricidad que reduciría el, el consumo en un 21%. Prácticamente, ¿no? la, la distribución mensual eh, también está analizada, no hay muchas grandes variaciones, es decir, del, de los meses de máximo consumo a los de mínimo consumo, pues se pasa de 61, o sea, hay una, una punta cuando el invierno es muy frío y luego están los meses de mayo y junio, ¿de acuerdo? Y, y luego, bueno, pues también hemos analizado que, que, digamos, sobre todo ahí es donde se podría intentar a lo mejor reducir, eh, hay muchas horas que son nocturnas y que el, el consumo tiene pareciera elevado, ¿no? 25 kilovatios por, de potencia permanentemente, ¿no? Incluso cuando se supone que el, que el centro está, está cerrado. ¿no? Por otra parte, digamos, para el resto del, del, del campus, bueno, no, no voy a sacar la, la El resto del campus, el campus consume 12 millones de kilovatios hora al año. ¿no? El conjunto de facultades de farmacia, biología, química, eh, matemáticas, in, informática, etcétera. 12 millones de de, de kilovatios hora al año, que traducido a, a contaminación, pues son 3.600 eh, toneladas de CO2 al año bueno, de eso se trata, de intentar reducir esos consumos y, y reducir de esa manera la, la contaminación, y bueno pues eso. ahora mismo estamos eso intentando analizar los datos para, para poder actuar sobre ella, simplemente yo por mi parte he terminado Quiero, para que dé a tiempo a un debate Sí. bueno, pues muchísimas gracias Sisto por la síntesis y exposición de los resultados y bueno, le vamos a pasar a continuación la palabra a María Dolores. Muchas gracias María Dolores por aceptar la invitación y, y haber hecho el esfuerzo de, de, de hacer un estudio para hoy, ¿no? Y que podamos discutir. Tienes la palabra. es una empresa de servicios energéticos. Sí. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, eso agradecer la oportunidad de poder. Eh, ...participar en esta sesión, la verdad que es un honor eh, el, eh, compartir cartel con el resto de, de interlo interlocutores... ...y bueno, eh, ahora, vale, bueno, en primer lugar, como bien ha indicado Esteban, pertenezco a una empresa de servicios energéticos, una S... ...entonces para, como introducción antes del estudio preliminar que hemos realizado para el campus Reina Mercedes... Me gustaría hacer una breve descripción de qué es una empresa de servicio energético, porque creo que tenemos un papel bastante importante en todo lo que es la transición energética. Una empresa de servicio energético es aquella que acomete las inversiones de eficiencia energética a través de los ahorros generados. El proyecto se divide digamos, en dos partes, una inicial en la que se realizan las actuaciones detectadas como un llave en mano y una posterior de servicios eh, a lo largo de la duración del contrato. Como se puede ver gráficamente eh, partimos de una situación inicial en la que el cliente pues tiene un determinado gasto energético eh, y durante el contrato a través de los ahorros generados pues se hace eh, una división. Por una parte se hace el pago a la S para amortizar las inversiones realizadas y desde el primer momento hay un ahorro para el cliente. La cantidad de ahorro inicial que hay para el cliente, pues, dependerá básicamente de la duración del contrato. A contratos más eh, extensos, teniendo en cuenta que la inversión es siempre la misma, pues, tendrá un mayor ahorro desde el primer momento. Una vez finalizado el contrato, eh, el, ahorro tiene, el cliente perdón, tiene el ahorro íntegro para, para él la empresa de Servicios Energéticos eh, presentamos dos ventajas principales. La primera, el tema de la financiación. Eh, la financiación y la inversión la realiza la empresa, de manera que el cliente no se endeuda ni tiene que hacer un, una inversión inicial para poder renovar las instalaciones. La segunda ventaja es que hay un único interlocutor, tanto en la fase de obras como para la posterior gestión de las instalaciones contando con un equipo multidisciplinar que permite al cliente tener la garantía de que las instalaciones están bien mantenidas y que están en búsqueda continua de optimizar los consumos, ¿vale? eh, Dicho esto, eh, paso a, a lo que es el, el estudio preliminar que hemos estudiado. En esta primera fase lo que hemos visto es intentar... Eh, ...hacer una, un estudio de, las, de la implantación de instalaciones fotovoltaicas en el... campus Reina Mercedes. Hemos usado dos criterios de diseño, el primero... Eh, ...utilizar el máximo de las cubiertas disponibles... ...y uno segundo, eh, en función de, de las dimensiones y demás que hemos visto... ...es considerar el régimen de autoconsumo sin excedentes, convertido a cero. Ahora a continuación veremos que mmm, prácticamente no hay excedentes... Y esta opción eh, minimiza bastante el tema de administrativo de cara a la legalización de las instalaciones. Los servicios técnicos del Campus Reina Mercedes nos han pasado estos datos. Eh, básicamente, vaya a ver que coincide bastante con, con lo que ha puesto anteriormente, Sisto Martín. Y, pero um, yo me he extendido un poco más a lo mejor en, en los detalles, ¿vale? El campo Brenda Mercedes cuenta con cinco suministros que abastecen a trece edificios. Aquí tenemos las características de cuáles son los suministros que tienen, cómo están repartidos. Eh, todos tienen eh, suministros de alta o media tensión, es decir, 6.1A. Y hago una distinción en centros de transformación todos los suministros tienen un único centro de transformación, excepto el suministro 3, es importante este dato porque al final nosotros la energía generada por las instalaciones fotovoltaicas la vamos a conectar en baja tensión. Entonces, es importante saber cuántos puntos de conexión podemos tener en cada uno de los suministros. Por eso, vamos a realizar un subgrupo en el suministro A distinguiendo suministro A y B. ¿Vale? Aquí tenemos el eh, primer suministro que cuenta con estos dos edificios. Eh, de los eh, datos de consumo que tenemos, lo importante es, como me ha explicado existo, distinguir entre cuánto de ese consumo se hace eh, en horas de lo que llamamos horas de sol, que son las horas que coinciden con la posible generación fotovoltaica. Vemos que, eh, por ejemplo, en este caso ...del gigavatios de, de consumo, estamos hablando de que el 60% se hace en horas de sol... ...existiendo un gran consumo en horas nocturnas. Con esos datos eh, hemos, hemos realizado una simulación de cómo podría ser una instalación fotovoltaica... ...para este suministro, que como vi, vemos englobado de edificios... Eh, en este caso no es necesario usar los dos edificios, pues es en el único que como vemos el grado de autoconsumo no será del 100%, es decir, tenemos más superficie disponible de lo que necesitamos. Eh, aquí vemos que la, la, nos sale una instalación de 312 kilovatios empleando módulos para la simulación de 702. Perdón, 702 módulos de 445 vatios pico. Es verdad que en el mercado existen paneles ya de mayor potencia, pero bueno, estamos hablando de que la eficiencia de los paneles es prácticamente la misma. Es decir, si aumentamos eh, la potencia pico de los paneles, al final aumentamos la superficie y digamos que la solución no, se nos va a quedar más o menos de la misma manera. ¿Vale? En este caso, el ahorro energético sería de un 35%. Esto mismo lo hemos realizado para el resto de, de suministros. Para no extenderme mucho, lo paso un poco eh, destacando los, los detalles principales. Eh, para el suministro 2, tenemos un 57% de consumo en horas diurnas. En este caso usamos únicamente las cubiertas de, de farmacia, puesto que el colegio mayor eh, son cubiertas a los aguas de Texas, que en esta primera fase preliminar no se, no se ve viable técnicamente. Habría que ver con más detalle si es posible o no es posible. ¿vale? Pues de esta manera, eh, el ahorro energético, como vemos, es bastante menor, es solo un 9%, con un grado de autoconsumo del 100%. El suministro 3, que tiene estos cuatro edificios, pues estamos en los mismos ratios más o menos de, de consumo en horas diurnas. Empleando tres de las cubiertas, porque eh, sucede lo mismo, hay una que, que no sería hasta inicialmente, con un grado de autoconsumo del 100%, tenemos un ahorro energético del 13%. Este El suministro 3B, que como dijimos aquí lo hemos distinguido por centro de transformación, más o menos tenemos los mismos datos. De los 2,5 gigavatios, el 54%, es en horas diurnas. Eh, empleando eh, la cubierta de, de informática, ¿vale? porque es la que en principio es apta, eh, tenemos un autoconsumo del 100% y un ahorro energético del 13%. El suministro 4, que es donde está el CRAI, que como bien ha dicho Sisto, tenemos el suministro completo, es decir, de los tres edificios, son dos, dos gigavatios y medio. Es verdad que el CRAI, como vemos, tiene los 543.000 kilovatios. De todo el suministro, el 57% se realiza en horas de sol y, empleando el más, la máxima ocupación de las cubiertas, podemos ver que esta sería la, la instalación que podríamos implementar. De nuevo, tenemos un grado de consumo del 100%, con un ahorro energético del 22%. Por último, el, el suministro 5, que tiene un único edificio. Aquí volvemos a los mismos ratios, estamos en, en torno a un 50% del consumo en horas de sol. Empleando el máximo disponible de las cubiertas, que eh, perdemos casi el 50%, vemos que eh, tenemos un 100% de autoconsumo con un ahorro energético del 6% aquí vemos un resumen de todo lo que de las propuestas que hemos indicado actualmente eh, de, la, de los 13 edificios que conforman el campus Reina Mercedes eh, ponemos instalaciones fotovoltaicas inicialmente en 9, esto nos da una potencia instalada de 1,6 megavatios, con el empleo de 3.715 eh, módulos fotovoltaicos. Le, eh, esta instalación nos da una producción fotovoltaica de aproximadamente 2 megavatios, por tanto, de los profe iniciales que tiene todo el campus de la Mercedes, pasaríamos a, a 10, ¿vale? Vemos que el grado de autoconsumo es del 97%, eh, no, es, no llega a ser del 100% por el primer suministro donde estaba arquitectura, que ahí sí que teníamos algo de excedente, eran mínimos. Los lo dejamos también de cara a una posible ampliación de instalaciones o que podamos ver ese pequeño excedente, si sí, revertirlo en otras instalaciones o, o qué hacer. Y el ahorro energético total con estos datos de partida sería de un 15%. Haciendo un análisis de viabilidad previo con, con datos estimados eh, podríamos estar hablando de que esta propuesta sería en torno a una inversión de 1.240.000 un, un euros, con un ahorro esperado, eh, no, con los datos, como digo, eh, estimados, considerando eh, a 0,09 euros el kilovatio ahorrado, ¿vale? que no sé eh, en qué costes pueden estar. Eh, tendríamos un ahorro de 175.000 euros, lo cual nos da un periodo de retorno simple de siete años. Esto sin considerar que eh, la inversión posible, ¿vale? Con estos datos, eh, las conclusiones son que, aunque debido a la limitación de espacio, no podemos hacer unas instalaciones de mayor tamaño porque lo habitual en instalaciones de autoconsumo es que se pueda lograr sin almacenamiento, contando siempre con, con instalaciones de, de autoconsumo directo, eh, entre un 40 y un 50% de ahorro y, en este caso, tenemos un 15. Eh, tendríamos que irnos a una instalación el doble de grande. Eh, para lograr estos rangos de, de ahorro o en busca de, de las emisiones cero, como se pretende, en una segunda fase se podrían analizar dos do actuaciones que ya han, a lo largo de las ponencias se han ido identificando. Uno, eh, ampliar las instalaciones. Ahora mismo se ha utilizado lo que son las cubiertas planas. Se podría analizar el resto de, de cubiertas o se podrían emplear eh, bien estructuras tanto en cubiertas como en las zonas del campus, como pueden ser pérgolas o marquesinas. ...en las que también se puedan poner eh, paneles fotovoltaicos para incrementar las instalaciones actualmente estudiadas. Un segundo paso y que, tiene, eh, que se debe realizar en paralelo y que tiene su importancia es intentar reducir el consumo actual de las instalaciones... Bien, eh, optimizando las curvas de, de carga, haciendo que el consumo pues, sea más diurno, porque como vemos hay cierto consumo nocturno, hay que hacer un análisis de, de qué instalaciones consumidoras son, cómo se puede hacer ese cambio. Eh, después, la renovación de las instalaciones que no son eficientes, bien instalaciones de iluminación, de climatización eh, o resto de instalaciones que, que podamos optimizar. En todo caso, aunque parecen que los ratios de ahorro son pequeños, frente a lo que podríamos conseguir y frente al entorno que estamos, de un campus cero emisiones, eh, sí resulta viable un, un contrato bajo un modelo de servicios energéticos, con una duración de 10-15 años, que suele ser lo, lo habitual. De manera que, eh, en este contexto, se podría hacer eh, un modelo con esos años de duración, de manera que el campus renovase las instalaciones que tenga obsoletas eh, con el consiguiente ahorro energético, más implantación de todas estas eh, instalaciones fotovoltaicas y conseguir un ahorro desde el primer momento. Y bueno, pues aquí finalizaría mi, mi estudio preliminar. Eh, muchas gracias, como digo, por vuestra atención. Espero que, que os haya, haya gustado. Pues sí, muchas gracias eh, María Dolores por, por la presentación ¿no? y nos da elementos para reflexionar de, eh, sobre hasta dónde podemos llegar en esta primera etapa y, y bueno sobre limitaciones también, que ahora te harán preguntas. ¿no? Ahora abrimos el turno de debate y intentaremos pues tratar de responder a todas las las sugerencias y dudas que, que puedan venir desde las personas que están hoy compartiendo espacio con nosotros. Eh, bien, abro ah, por el turno de palabras podéis solicitarla eh, levantando la mano ¿eh? y, y bueno, pues yo la, la iré anotando por orden de aparición y la iré facilitando. De entrada, eh, bueno, una, una cuestión, mientras se anima a la gente a preguntar, eh, hay, hay una cuestión que habéis tomado como punto de partida por el contexto legal que tenemos ahora mismo, ¿no? que es que impide el contexto actual a instalaciones de este tamaño verter a la red ¿no? y, por tanto, compensar eh, excedentes diurnos con consumos nocturnos. ¿Nos puede explicar un poquito, para que lo entendamos, ¿no? cuál es esa limitación, para que sepamos que, que ahí hay algo en lo que tendríamos que intentar incidir para producir cambios? Sí, bueno, eh, el Real Decreto 244 de 2019 eh, fija que para el autoconsumo compartido, eh, una de las limitaciones, bueno, hay una serie de requisitos que todos se deben de, de cumplir, uno de ellos que deben de ser instalaciones de menos de 100 kilovatios, por lo tanto, en la mayoría de las que acabamos de demostrar del estudio quedarían fuera y, segundo, que sean baja tensión. Es verdad que a partir de ya de esa, esas potencias estaríamos hablando de generación de energía y más bien una venta de energía y no de compensar con otro suministro, como sería la idea de una comunidad energética. Sería otro concepto totalmente diferente. Muy bien. Muchas gracias. Eh, bueno, pues, a ver, de los demás eh, panelistas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, bueno, o si no es del público, Pepa, Pepa Sala, del Grupo Motor, trabajadora del CRAI, bibliotecaria también. Insisto, eh, Martín, han pedido la palabra. A ver, Pepa. Hola, buenos días. Muchas gracias por la participación de todos los ponentes. Y eh, creo, he creído entender que eh, el ahorro en el CRAI sería de un 22%. Y en total de todo los edificio sería un 15% de ahorro. Entonces, ¿cómo podríamos incrementar este ahorro? Eh, por ejemplo, en el, empezando por el CRAE, eh, por más superficies de paneles… Eh, podríamos, en el CRAI se supone que habéis utilizado, bueno, el predimensionado ha sido de toda la cubierta que habéis podido, ¿no? Eh, se podrían poner paneles verticales y, por ejemplo, en, hay zonas que, bueno, en el campo no son eh, la cubierta de los edificios, sino hay zonas de aparcamiento eh, que daría la posibilidad de poner eh, ahí como un aparcamiento en cubierta de paneles? Eso, sobre todo lo que quiero saber, ¿cómo se podría aumentar eh, eh, el porcentaje de ahorro? Gracias. Eh, vale. sí, con, sí, contesta. Hay una pregunta concreta y luego le pasamos la palabra a Sisto. Sí. Eh, eso, que no sabía si, si contesto yo, contestas Sisto. O... Vale. Sí. Eh, yo, eh, bueno, en línea de lo que dice Pepa, yo eh, veo que una de las opciones, como bien ha dicho, plantear otra un, un mayor área de, de paneles, que puede ser bien este tema de, de parking o zona sombreado de las zonas comunes del campus Reina Mercedes. U otra segunda opción es optimizar las eh, instalaciones que ahora mismo tiene, es decir, nos, eh, pues la instalación de iluminación, desconozco si ya se ha hecho una sustitución a LED, eh, sensores de presencia, optimización del sistema de climatización. Eso así de, de primeras. Es verdad que, como hemos dicho, al menos en, en los datos que yo que he mostrado. Eh, en el suministro completo es decir, de los tres edificios a los que pertenece el CRAI tenemos un ahorro del 35% pero si nosotros miráramos la producción fotovoltaica que somos capaces de generar en esos tres edificios nos damos cuenta de que el consumo del CRAI en concreto porque al final después podemos hacer el reparto que queramos, sí que estaría cubierto porque esa, esa, esa planta digamos, con las tres instalaciones, genera eh, 561.000 kilovatios y el CRAI solo consume 545.000, que en, en ratio, aunque sea un, un reparto ficticio, porque no es real, al final el autoconsumo será de lo que se haga en horas de sol, pero si hacemos un reparto ficticio, con esas tres instalaciones sí que estaríamos cubriendo todo el consumo del CRAI, pero… Eh, ...a efecto no se realizará de esta manera. Será eh, el consumo diurno... ...y se repartirá entre las tres instalaciones. ¿Vale? Gracias. Eh, Sisto. Sí, yo, yo quería decir dos cosas. He, he querido entender que el, el, cuando habla de, de, de... ahorro económico... ...y lo sitúa más o menos en torno al 15%, ...está teniendo en cuenta solamente el coste de la energía. Pero hay también un, una segunda derivada que es... ...digamos, el, el tema de la potencia... No es que se vaya a reducir mucho la potencia, pero sí es verdad que, sobre todo, los, los excesos de potencia que se puedan producir en, en los picos, en los meses de, de más calefacción o de más refrigeración, ahora mismo, con el cambio que se va a introducir en abril, es, lo, los excesos de potencia se han multiplicado, vamos el precio de los excesos de potencia se ha multiplicado por dos y medio. Yo lo he calculado para el, para el, para el conjunto, vamos bueno, no me ha da dado tiempo a hacerlo para todos, para Farmacia y El Colón. Con la actual potencia, ellos están pagando unos 900 euros de de sobreprecio al año por, por, es, por los picos que se producen de consumo por encima de la potencia contratada. Si se mantuviera, pasarían a cerca de 3.000 euros. ¿Eh? Entonces, bueno, pues quiero decir que, la, que el ahorro hay que habría que considerar que puede ser incluso mayor por, por ese ajuste de las potencias y demás. ¿no? Eso por un lado por otro, si se pretendiera, que yo creo que no es el caso, cubrir digamos todo el consumo en horas solares con, con fotovoltaica en la situación actual, sin reducir ese consumo previamente, pues habría falta 4,1 megavatios instalados frente a los, me parece que 1,7, que es lo que lo que habéis podido considerar de las de las cubiertas, simplemente ese dato. ¿no? Muchas gracias, Sisto. Eh, bueno, ¿alguien más quiere, quiere intervenir? Eh, para esta o para cualquiera de las otras eh, ponencias introductorias, ¿no? Para comentar eh, lo mismo que os digo, Alicia, y observando también que os animo ¿no? a pedir la palabra también para intervenir en el debate general. Bien, yo creo que mientras alguien se anima a pedir la palabra, eh, lo que lo que nos está mostrando, los datos que nos muestra eh, Alicia, es que… perdón <risa> Eh, María Dolores, eh, los, los datos que nos muestra pues, no, nos dicen que podríamos dar un paso significativo hacia el objetivo de campus eh, de emisiones Cero, pero eh, si no trabajamos rápidamente ¿no? Eh, en temas de reducción de consumo en medidas de, de ahorro y eficiencia pues con la, la superficie disponible, aunque la aumentemos en una segunda etapa como ella propone, con eso solo no, no va a bastar, ¿no? Y, y bueno, y quería recordar también que para conseguir ese objetivo de campus de emisiones cero tendríamos que contar también con las emisiones asociadas a la movilidad, que fue el objeto de las primeras jornadas y que es un tema también peregudo Voy a recordar aquí un dato que sacamos de la encuesta que hicimos a las trabajadoras y trabajadores de, del CREI contestaron la mitad, por lo tanto, una muestra muy representativa, y, y de esa mitad de, de trabajadores y trabajadoras que respondieron a la encuesta, todos los que viven en un radio de proximidad, eh, en bicicleta, ya vienen en bicicleta, es decir, estamos hablando de un centro donde hay un nivel de concienciación muy alto. Y los que no pueden hacerlo, pues son personas que responden al perfil que decíamos al principio. Viven en barrios con una, un servicio de transporte o una conexión de, entre esos barrios y el campus que, que es, no es competitivo eh, eh, o viven en municipios del área metropolitana y les pasa exactamente lo mismo. No, no hay eh, una oferta de transporte público competitiva en tiempo para poder asistir ahí. Con lo cual… Con esto simplemente quiero decir que estamos dando pasos y si conseguimos aprobar esto va a ser un paso muy significativo y desde el punto de vista también de, del mensaje que se manda a la ciudad, a los estudiantes, a los profesores, muy importante y ahí puede haber un efecto multiplicador, pero eh, nos sigue mostrando que estamos eh, lejos de poder conseguir eh, ese objetivo que queremos. ¿no? Es la primera conclusión que saco de esta intervención que, que ha hecho María Dolores, ¿no? Bien, eh, si alguien quiere tomar la palabra, alguien más, y si no, pues le paso eh, la palabra a Carmen, que como eh, organizadora del evento por parte del CRAI, pues pueda eh, sacar sus conclusiones y procedemos a cerrar, ¿no? porque estamos en realidad en el tiempo ya que habíamos previsto para esto, no queremos retrasaros más. Estamos en, esta semana nos hemos reunido con la Agencia Andaluza de la Energía. Eh, queremos, Tengo mucho interés en, en ver qué les ha parecido a ellos esta propuesta. Eh, Marisa, Marisa Balsa, eh, eh, ya que por alusiones y, y además tiene un papel destacado en toda esta historia, pues te paso la palabra. Muchas gracias, Esteban. No, yo simplemente quería dar las gracias a todos los que han participado en en esta sesión, que creo que, que ha sido muy interesante. Eh, bueno, yo particularmente me he quedado sorprendida con los datos sobre consumo y, bueno, me preocupa mucho y, bueno, eh, no sé si es habitual eh, el tema de, del consumo nocturno, ¿no? No sé cómo se puede justificar esos datos. Si es habitual, ya digo, que, que se presente así, eh, porque, bueno, eh, el edificio se cierra a a las 9 de, de la noche, no solo día hasta las 7 de la mañana. No sé si es proporcional y es habitual que haya ese consumo en horas en las que el edificio permanece cerrado y evidentemente el aire acondicionado y la iluminación eh, no, no funciona ¿no? o no debe de funcionar. ¿Es habitual? Es mi pregunta. Y por otra parte agradecer a todos los ponentes la participación. Bueno, muchas gracias, Marisa, por la pregunta. Marisa, subdirectora de, del CRAI. Eh, ¿Quién quiere responder? Bueno, Pepa, ¿tú también has levado la mano? Bueno, está ahora también Marisa Borra. Dale paso a ella. Sí, se, la he, se lo he dado, pero no, no activa el micro, no podemos oírla y tampoco eh, consigo que se comunique con nosotros por el chat. Vale. Eh, tengo también otra pregunta. Eh, eh, no so, porque he entendido que la empresa de servicio energético eh, subvenciona, bueno, subvenciona, aporta la financiación desde el primer momento. Eh, ¿El ahorro que ocasiona eh, la instalación sería para ir amortizando el gasto? Gracias. Muy bien. Bueno, pues, eh, bueno, la pregunta que ha hecho Marisa Balsa la podéis contestar, tanto Sisto eh, como en, en María Dolores. Eh, esta segunda va más directa a María Dolores. Así que, María Dolores, si quieres empezar tú. Vale, bueno, contesto eh, la, la de Pepa. Eh, sí, como el ahorro de estas instalaciones irían para amortizar las inversiones que realiza la empresa de servicios energéticos. Pero como vimos en la gráfica que mostré al principio, solo una parte de ese ahorro. La idea es que siempre el campus se pueda beneficiar de un ahorro desde el primer momento. Para ello simplemente se juega con el, el número de años, como he dicho. Pues si, el, si se quiere más ahorro desde el primer momento, en lugar de a lo mejor un contrato a 10 años, pues nos podríamos ir a 15 años y se tiene eh, mayor ahorro. ¿Vale? Respecto a lo de si es habitual, me gustaría aclarar una cosa en respecto al consumo nocturno. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en invierno la, las horas de sol son muy escasas, es decir, hasta las 5 de la tarde. Eh, de 5 hasta 9 que como habéis comentado, el centro sigue abierto, ese consumo habitual es en horario nocturno, digamos. Entonces, no puede ser cubierto por la información. Eh, fotovoltaica. También es cierto que hay un consumo fuera de ese horario de 9 de la noche o fines de semana, que sí que sería el que hay que analizar de dónde viene para poder optimizarlo. Es cierto que siempre vamos a tener un consumo residual, porque hay equipos e instalaciones que permanecen conectados, que no son las mayoritarias, pero sí que permanecen conectados. Por ejemplo, el, nosotros eh, hemos hecho bastante autoconsumo en colegios de primaria y ahí eh, siempre nos encontramos con un consumo residual eh, cuando hay comedor. El tema de las neveras, por ejemplo, eso tiene un consumo de 24 horas. Eh, en estos edificios pues, habrá otra serie de instalaciones que tengan que estar 24 horas conectadas, pero es verdad que habrá otras que se queden conectadas sin necesidad. Eh, para ello, eh, un sistema de control nos puede ayudar bastante ...a minimizar este consumo en horas fuera de uso del edificio, vale. Espero haber dado respuesta. Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, creo que sí, ¿no? Hay una parte ahí que es de estudio. De todas maneras, Marisa no nos puede... No, Marisa Borra no puede activar el micro, pero... De, ...de la Agencia Andaluza, a lo mejor nos puede trasladar la pregunta por el chat, como le está diciendo Pepa. Vamos a ver si, si lo puede hacer, si no, pues ya... Eh, ...tendremos que seguir el diálogo después de este, de este evento, ¿no? Pues, eh, si esto ¿tú quieres añadir algo más? Eh, bueno, creo que ha quedado clara la respuesta sí, yo... de Dolores, ¿no? Eh, pero si tú quieres añadir algo, Sisto. No, no, creo que Mateo lo ha dicho con claridad. Siempre hay equipos que se quedan... Sí. Lo que sí. habría que ver si son equipos que razonablemente se quedan conectados. Evidentemente, las alarmas, por ejemplo, o los servidores, o algunos ordenadores, en fin. Pero, vamos, de todas formas, en el caso del CRAI. 25 kilovatios me parecían… Es verdad que desconozco toda la cantidad de equipos que pueda haber, hay que analizarlo, eso hay que estudiarlo. Sí. Bueno, hay informáticos que no paran nunca, que también tienen un consumo elevado. Me imagino que el Cray, que tiene muchas tecnologías, puede estar pasando eso, ¿no? Muy bien, bueno, pues ya está. Eh, por mi parte, nada más. Le, le paso la palabra eh, a Marisa o, o a Carmen para que cierren el acto. Agradeceros por mi parte a todos los ponentes que he invitado que, que hayáis respondido también. ¿no? Y creo que ha sido una charla muy, muy interesante. Está grabada, la vamos a divulgar. Y, y bueno, vamos a hacer llegar esto a toda la comunidad universitaria. Antes decía, Sisto que es muy importante el papel de los trabajadores y trabajadoras de la universidad y de los estudiantes en la transición energética, además de lo que hagamos en los edificios, pues si conseguimos irradiar ¿no? medidas de ahorro y fomentar el autoconsumo en el entorno en la familia de los estudiantes, de, de los trabajadores del CRAI, pues el efecto que puede tener el multiplicador. Yo creo que no hay que eh, infravalorar eh, esa función, ¿no? Es decir, un campus que eh, da paso avanzado hacia el ahorro, la eficiencia y, la y el autoconsumo, donde eh, la Universidad de Sevilla podemos tener 40.000 estudiantes y Miles de profesores y trabajadoras y trabajadores, pues eh, tienen una capacidad de irradiación de las medidas que aquí se hagan al entorno muy potente, ¿no? Y eso eh, creo que es fundamental tenerlo en cuenta. Muy bien, pues Marisa. Hola, ahora sí soy yo, ¿verdad? Sí, Marisa vale. Más, así. Eh, Bueno, pues yo simplemente volver a agradecer, decir que aquí desde el CRAE vamos a seguir por lo menos intentando eh, extender esta concienciación de, de todos estos temas. Vamos a seguir realizando encuentros y jornadas que, que por lo menos den eh, a conocer y, por supuesto, a nivel o individual también, como tal, intentaremos eh, ir adoptando todas las medidas que, que puedan apoyarlo. Eh, por mi parte, nada más. Un saludo para todos y muchas gracias. Muy bien, pues ya está. Con estas palabras cerramos. Dejamos la grabación y, bueno, pues… Eh, muchas gracias también a todos los asistentes y asistentes que habéis estado eh, acompañándonos, a los que lo habéis seguido a través del de, de el servicio de visuales de la universidad. Y bueno, eh, seguimos eh, impulsando la transición energética desde la sociedad, desde la, desde la universidad. Muy buenas tardes. Hasta luego a todos. Muchas gracias a todos. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, un saludo.